Ad, ad. No sé si lo he hecho bien. Bueno, y son unas cosas, unas cosas muy gigantes, muy grandes, que intentan destruir el, el unas cosas, bueno, no sé cómo se dice ahora, del imperio rebelde, de rebelde. Y bueno, eh, somos el Imperio Rebelde, no si se ha un poquito mal ahí. Y bueno, aquí están las armas. Eh, este juego está guapísimo. Y eh, aquí es donde se compran yo subo al nivel 5 ya vale ok ok y bueno eh... llevo una roma que no sé ni cuál es la espérate eh... eh? vale tenemos una nave que han cogido mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira no No, no, mira no, no, no, no la grana que llevo en el L1 eh, eso sirve para tirárselos a, a los bichos grandes a ver si podemos a ver, vamos, ahí va. eh, eh. vamos, vamos acercándonos vale, nos va a pillar no nos pilla, no nos pilla, no nos pilla vale, me está acercando creo que no me ha visto mira, esos son los bichos grandes no me ha visto esto me ha pegado, me intentas intentado un cancazo vamos, a hacerlo no, te no, no, no, no. Cuidado, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, Y A ver. mira, Bueno, seguimos A mira, mira, A ver. mira, mira, mira, mira, mira, mira, Yeah. Pac, pac. Vamos para allá, sonaba la torcita... No, no. Silencio de... Me van a matar, oh, Dios mío, por favor, sálvame. Y no, ¿sí? la medalleta, está la... Vamos a ponerla aquí. El multibomba. Ya, vamos a ponerlo ahí. Intenta de bloquear. Ahí, ahí, ahí. Intenta bloquear el este. Pues se va a... quemar un poco a plazar. Por así decirlo. Como no ha que raro. Bueno, lo bueno de este juego es que las armas no se ganan. <risa> bueno, eso es lo que digo. Eh, lo bueno es que las armas no... ¿Eh? Muy bien Muy bien Muy bien Que estás aquí Todos aquí, yo creo Mira ese bicho gigante ¿eh? Y bueno, ya sé que grabo con mala calidad O no sé si buena o mala Para, para mí Bueno Voy a ahorrar mi dinero en plan, plan Para no comprar una capturadora Pero próximamente me la compraré Y que hay gente allí Me cae, me cae Vale, próximamente me compraré una capturadora y un buen micro y, y para grabar bien. Y entonces eso es lo que me interesa, que os guste la calidad del vídeo. Y, voy a poner hacia, ¿no? ¿Qué paso y para porque Intentan matar. Yo cae, le cae, le cae, lo cae, le cae. Yo cae. Bien, bien, bien. Vale, vale, vale, se nos ha uno. Se nos ha colado uno. Sí, ahí, ahí, vamos. Ahora, a ver si. No, que no vaya a ver, esto sirve para darte prote prote prote protección eh, como un bonus. Qué cacho bicho, ¿eh? Muy bien Claro, esto lo que nos pasa eh, ...a mitad de los días eh. Es que si no activamos esto, pues no vamos a tener naves Y si, si no hay naves, no destrozamos a los grandes Y si no destacamos a los grandes, perdemos Todo muy incorrecto Vamos a coger esto, a ver que nos toca... Esto me las naves, a ver si les voy. A ver si me deja salir, ¿no, cabrón. Van por aquí. ¡Dios! No, Venga, ¿Sí? no, cabrón. Yo te lo digo. Yo aquí no salgo. Vamos a ver por aquí. Vale. Una nave. Por favor, sí. He escuchado una nave y creo que mira. Ya... En el juego la beta, para algunos que no tengan descargada la beta, está en inglés. Es no normal. También la beta de los costería también está en inglés. Y eso es lo que pasa. A ver. Bueno, no, no, no, no me veo el tema. A le doy, le doy, le doy. ¡Pam! Y ya sé que los vídeos de gameplay ya tiene gente y eso. A ver, que tiene gente famosa, un plan que crece muy rápido y bueno, me gustaría hacer uno de ellos, que no os pido tanto, pero no me no gusta tener gente para grabar y mira, os pido para eso. Mm. Así dispara es No, para no dispararlo Bueno, para dejamos bueno, pues ahí para un poquito Aquí matamos Creo que está Venga tío, mírale ahí ahí campeando el desgraciado Intentando ahí esperar a que aparezca el cabrón ¿Esto Es no me le como ¡No, no, vida. No. Bueno, a mí, Si creencia del juego a mí me ha encantado eh, Es un juego que a mí A ver, para los que no les gusta el juego y tal Pues es eso, que no les va a gustar porque no se han visto el, la saga, por así decirlo. A ver, este juego es como una saga de juegos y de películas que sacaban anteriormente hace más de años. Y bueno, para los estaba está Battlefront 2, que mucha gente a lo mejor la ha a lo mejor no. Me trae una bomba, no pasa nada. Y bueno, tenía una nave ahí que la pude haber cogido Pero es que no la he cogido soy Esto es muy normal, es muy normal Vale, tengo otra nave que nadie la coja y se os enseña como van las naves Vale Me escapo, me escapo, me escapo, ahí buena Vale, esta nave lo que hace No sé lo que hace Pero hay una nave que ha flotado Dispara doble Y eso es como una ventaja Hola, nivel 5. Y bueno, mira, lo que intentan destrozar es eso. Que es que no sé qué. Una cañada, bueno. Vamos a por... Vale, ok. No. Hola, he fallado. Vale, vamos a intentar que no, nadie nos persiga, A ver qué podemos hacer No que me exploto, mira Esto es lo que te da protección, ¿sabes? En plan, ¿eh? No le hago ¿sí? A ver qué podemos hacer Vamos a ir un poquito lento Disparamos, disparamos, disparamos, disparamos, disparamos Vamos a disparar Se me calado un poquito lentos, vamos a disparar, vamos a disparar, vamos a disparar no les le damos con esos misiles, ahí muy buena le quitan muy poca vida, eso me estoy dando cuenta, no hace falta que lo digáis trágate a Vale, hay naves. Hay naves y no quiero morir. Vamos a por esta. Venga. Adiós, chaval. Madre mía, madre mía. Vamos a seguir, venga. Un poquito aquí de pie. Y aquí hay otra nave. ¿eh? Y si la podemos conseguir. Vamos, vámonos con la nega. Vamos a... Vamos a ayudar un poquito en el cielo. Porque veo que necesitan mi ayuda. <risa> No, no me estoy viendo aquí, no ¿Qué hace esta nave? Creo que esta nave es la que lanza... No me acuerdo qué era Es la que rodea A ver... porque tiene un gancho atrás oh, no lo lo lo lo lo lo lo lo lo me lo si Me lo podéis dejar en comentarios para que siempre le reúno, porque lo no lo tengo ni idea. Bueno. Me cuesta mucho subir hasta esta nave, fui yo me siento porque me he callado, pero es que estoy concentrado No le doy, tío. Ok. Vale, vale, ya está. A ver, no le he quitado nada, tío. Tiene 76 de vida. Y madre mía, tío. Madre mía. Vamos para allá. Dios. Vale, ok. Tenemos cuatro naves. Mira, mira, que hay uno, que hay uno. Que hay otro ahí. Que hay otro ahí. Salimos de ventaja. Vale, a la herramienta. Vale, vamos. No. Me he metido en la boca del lobo, tío. En la boca del lobo. Vamos. Ahora nos rendimos. Mira, tío, para ti. Tí. ¡Hala! Vamos, y a mí me equivoco. Por Dios mío, victoria. Y queda un 7-9. Que, que madre mía, que vaya a la ruina de partida. Y bueno, y bueno, y bueno, espero que os haya gustado. Comentar, like y favoritos. Y comentar porque lo necesito. Porque que no se sé, vea que sirve el R1. Y aquí os dejo mi subida de nivel, y bueno, vemos, eh, nos vemos en el siguiente capítulo, bueno, capítulo no, en el siguiente Star Wars, que tengo muchas ganas ya de tenerlo, que salga al juego y jugarlo a tope. Así que espero que os haya gustado, un saludo y adiós.